Si ayer tuviste un día gris, tranquila, lloré canciones para ver si así consigo hacerte sonreír. Si lo que quieres es huir, camina, lloré canciones para ver si así consigo fuerzas para vivir. No tengo más motivos para darte que este miedo que me da El no volver a verte nunca más Creo ver la lluvia caer, en mi ventana te veo, pero no está lloviendo, no es que me un reflejo de mis pensamientos, hoy te echo de menos, yo solo quiero hacerte saber, amiga, estés donde estés, que si te falta el aliento, yo te lo daré. Y si te sientes sola, Háblame, que te estaré escuchando, aunque no te pueda ver, aunque no te pueda ver. De tantas cosas que perdí, diría que solo guardo lo que fue Mágico tiempo que nació un abril Miradas tristes sobre mí se anidan y se hacen parte de mi piel Y ahora siempre llueve porque estoy sin ti. No tengo más motivos para darte que esta fría soledad. Que necesito darte tantas cosas más.